porque como trabajadores sexuales tenemos mucho en común con el movimiento feminista que exige y reivindica el derecho a la apropiación del cuerpo de, en este caso de las mujeres pero también de las personas femeninas, feminizadas y masculinos contrahegemónicos, la capacidad de decidir y elegir sobre nosotros mismos lo que queramos con nuestro cuerpo eh, incluso sea esto una práctica sexual, una práctica económica que realizamos nosotros como trabajo sexual Nos sentimos muy identificados con el feminismo Y es desde el sindicalismo porque nosotros ex, eh, demandamos la, la moralización del trabajo sexual Que se nos respete todas las garantías laborales Para poder tener un trabajo sin discriminación, sin violencia Y acceso a todos los seguros, eh, a la integridad, a la salud al derecho a ocupar un espacio y al derecho de trabajar con nuestros propios cuerpos en un trabajo que no le hacemos daño a nadie. Porque el trabajo sexual ha sido visto solamente como una práctica hecha solamente por mujeres. Nosotros desde nuestro movimiento estamos eh, desmitificando este hecho yendo contra la heteronormatividad y contra este discurso que es totalmente binario, polarizado y que recrimina el trabajo sexual asociándolo a la mujer, pero visto desde la mujer como si fuera una persona que es la víctima, que es una persona que no puede defenderse, que es una persona que es obligada a ejercer el trabajo sexual. Nosotros como hombres eh, estamos también unidos demostrando que nosotros estamos por decisión de elección ejerciendo una práctica que ha sido históricamente olvidada e involucrada dentro de las políticas aquí en el Ecuador, de la capacidad de agremiarnos, la capacidad de sindicalizarnos y desde la autonomía de nuestros cuerpos, demostrando que no estamos por, por necesidad o por obligación haciendo trabajo sexual. Y si hay una necesidad en el trabajo es como cualquier trabajo que se lo hace por necesidad, no solamente el trabajo sexual. Y si hay violencia que puede que la haya en el trabajo sexual también hay mucha violencia en otros aspectos como en el matrimonio en donde se ve violencia hacia la mujer y no se dice nada. En el amor romántico que incluso llega hasta matar mujeres y la gente no dice nada porque es una práctica normada pero el trabajo sexual sin embargo sí lo recriminan y lo violentan, pero no saben que la solución es legalizarlo, laboralizarlo, y a partir de ahí se puede obtener muchas garantías, mucha seguridad y erradicar la trata de personas. Bueno, las mujeres históricamente nos enseñan la lucha y la resistencia que han llevado desde siempre por esta desigualdad que hay producto del patriarcado, eh, siempre reclamando, siempre posicionándose, siempre estando a, al pie de la guerra, luchando no por ser superiores, sino por los mismos derechos, en lo económico, en lo laboral, en lo salarial, eh, en lo educativo, eh, en este caso en el trabajo sexual. Nos enseñan que una mujer puede ser independiente económicamente, sin necesidad de un hombre que una mujer puede ser libre de ejercer su sexualidad y disfrutar su sexualidad sin temas de moral o religión que le impone la, la sociedad. Y también eh, una parte muy linda que reivindican las mujeres es que no se las tiene que ver al trabajo sexual desde una parte profiláctica, eh, sino como una mujer, como una persona integral, eh, no solamente como una vagina, sino todo su, su cuerpo que se ha tomado en cuenta en lo que es el tema de salud específicamente y también en el tema laboral de derecho. Bueno, las personas trans demandamos, demandan básicamente es la libertad estética, de que se les respete, que no se les violente por transgredir un género por ser, no seguir la heteronorma, por no seguir lo que les dice, les impone la sociedad, por hacer una práctica que está mal vista, como es el trabajo sexual, eh, por, por que se les respete el dec, la decisión de elección de ellas, y se demanda que tengan una salud también transicional, una salud específica de hormonas, que que se les quite el discurso asimilacionista que, que radica en que tienen que convertir la mujer a un hombre específicamente, ya que son una identidad propia, con necesidades propias, que no son iguales a las de un hombre, que no son iguales a las de una mujer y que se les respete sobre todo mucho el espacio público, el espacio a la calle y que no se les discrimine. Bueno, los hombres básicamente también romper con esta heteronorma que, que dice que trabajo sexual lo han hecho las mujeres también. Eh, nosotros estamos aquí para demostrar que lo podemos hacer los hombres también, eh, también eh, asumir que por hombres tenemos muchos privilegios eh, y como hombres nosotros queremos renunciar y también aliarnos al, al movimiento de trabajo sexual, al, al movimiento feminista, eh, desde nuestra parte apoyando que, que se reconozcan los derechos de las personas como las mujeres y las personas femeninas y feminizadas y las compañeras trans para que ellas puedan tener eh, las cosas fundamentales como el derecho a la salud, a la vida, al espacio, a poder arrendar un local, una vivienda, a tener un crédito y también como hombres también demandamos que se nos incluya en el movimiento de trabajo sexual y que se nos involucre en el sistema de salud que no nos ha tomado en cuenta y en ningún área también no nos han tomado en cuenta ni en lo laboral, ni en lo público, ni en lo privado. Eh, claro que, que sí, eh, el trabajo es un trabajo que si bien es cierto hay veces se lo hace por necesidad como cualquier otro trabajo, eh, uno con la práctica ya lo, lo vuelve, eh, se apropia de él, se, le empieza a gustar lo que hace, eh, empieza a, a dar un sentido a la práctica que hacemos y, y claro lo considero digno por eso. Claro, la utopía nació de, de este sueño que tenemos, de esta visión como movimiento de trabajo sexual. Eh, este sueño que es una utopía es el de lograr un mundo en donde nosotros, hombres, mujeres y trans, que ejercemos el trabajo sexual. Desde un discurso sindicalista y feminista y transfeminista podamos tener los derechos que históricamente han sido violentados, vulnerados e invisibilizados dentro de nuestro movimiento. Eh, no pedemos, pedimos más, ni menos que nadie, sino lo básico que es el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a que nuestro trabajo esté reconocido legalmente, el derecho a que se nos respete, el derecho al espacio, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la vida, inclusive para las compañeras trans, entonces esto nació de un sueño y la putopía básicamente es eso. A partir de ahí se crea esta putopía.